Lo voy a interrumpir, Ten, tenemos a Arizmendi, <risa> tenemos a Arizmendi la antigua en La Peña, ¿verdad? En La Peña, hay una protesta de la ver. gente de La Peña por el tema de las 24 horas de energía eléctrica. Adelante Arizmendi. Bueno. Muchísimas gracias, en estos precisos momentos nos encontramos en el distrito municipal de La Peña, donde decenas de personas han salido a protestar en el día de hoy. ...en demanda de los constantes apagones. Pero más detalle de la situación, que eh, más detalladamente tenemos acá a José Dolores... ...quien es vocero de la Junta de Vecinos de, de este municipio... ...y nos estará hablando detalladamente de la situación. Sí, bien, buenos días, Arimendi. Eh, nosotros hace un tiempo venimos luchando porque se nos instale el circuito 24 horas... ...ya que es una gran necesidad para nuestro distrito, para el desarrollo de nuestro distrito, que tanto lo necesitan, las escuelas, el liceo, la UNA, no pueden instalar sus equipos. Lamentablemente, las neveras, los refrigeradores, no se puede dejar nada congelado porque se nos está dañando. Entonces, tenemos alrededor de seis años luchando porque se instala el, 20, el circuito 24 horas, la cual las autoridades se han hecho ciegas y sordas, y no escuchan, no escuchan nuestro llamado. Hace alrededor de 15 días, nosotros tuvimos una mechonada, donde enviamos un documento a las autoridades del norte exigiendo lo que se nos dio una respuesta, el por qué después de ellos haber comprometido sus palabras, nos han quedado mal y no nos han dado una respuesta concreta sobre lo que es el circuito 24 horas. Por eso tenemos toda una comunidad en la calle y seguiremos de pies hasta que las autoridades del norte nos se comprometan a instalar en el circuito 24 horas. Bien. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones de José Dolores, vocero de la Junta de Vecinos del municipio de La Peña. Pueden observar también allá en la pantalla, como en estos precisos momentos, varios militares se encuentran apostados en la oficina principal de esta de este distrito municipal de La Peña, la, of la oficina principal de Ede Repetimos la situación en estos precisos momentos. Decenas de moradores del municipio de La Peña han salido a protestar para exigir la instalación del sistema 24 horas para la comunidad de La Peña. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Bien, gracias a Arismendi, la antigua desde la comunidad de La Peña. Ellos protestan por el tema del circuito 24 horas. Están exigiendo la instalación del, del sistema 24 horas de energía eléctrica.